Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister y continuamos hoy con la lección número 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, Escudriña tu mente durante el habitual minuto, más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo, parece que estoy pensando en… Luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en el nombre de una persona, en el nombre de un objeto, en el nombre de una emoción, y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con la siguiente frase, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse cuatro o cinco veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil tres o cuatro veces es suficiente, tal vez te ayude no obstante incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental. En sí, Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado Y nos dice David Hoy el enfoque está en tomarnos un instante para permitir la idea de que la razón por la que solo percibo el pasado La razón de que esté adicto al pasado La razón de que esté encerrado en la irrealidad y atascado en un sueño es por la creencia en que los pensamientos que creo que pienso, son pensamientos reales. Pero desde la autenticidad, me doy cuenta, de que la corriente de pensamientos que atraviesa la conciencia, en realidad, es solo pensar en el pasado o pensar en el futuro. Es el pensamiento pasado-futuro, ahí es donde ocurre la preocupación es el pensamiento pasado-futuro, esa es la adicción y eso es lo que tenemos que notar hoy para quitar nuestro enfoque de las imágenes del mundo y llegar a admitir, mm, aquí está ocurriendo un problema con el pensamiento. Puede ser tentador pensar en gente, en cosas, en emociones y en situaciones, pero todos esos son solo proyecciones de los pensamientos que atraviesan la conciencia. No sirve de nada quedarse tan centrado en los efectos cuando se nos está diciendo que esos pensamientos erróneos sobre el pasado y el futuro están causando, proyectando el mundo de las imágenes. Parece que está ahí. Se nos dice que el único pensamiento, el único pensamiento santo y verdadero, sobre el pasado, que se puede sostener, es que no está ahí, y por tanto, podríamos decir que la única verdad santa que podemos sostener sobre el mundo, es que este no está ahí. Y ves cómo esto pone a tu mente en una dirección muy útil, la de prestar atención a los pensamientos que crees que piensas, desde el recordatorio, desde el contexto, de que no son la realidad El pasado se ha ido El futuro pasado es una imaginación también Y se ha ido El Espíritu Santo nos está convenciendo De que lo que está por llegar Ya se acabó Piensa ¿Cómo eso cambiaría tu punto de vista? ¿Cómo cambiaría tus esfuerzos? Si tuvieras un vislumbre de la experiencia de que lo que está por venir ya ha pasado de que el pasado se acabó ¿Podría entonces esto darte una pista de cómo se relaciona esto con la paz mental? Porque si tuvieras conciencia de que el futuro ya pasó ¿Por qué habrías de conservar metas futuras? Empiezas a ver lo tontas y ridículas que son las metas futuras? Cuán ridícula es la ambición, siempre egoica, siempre es cosa de un yo personal y de supuestas metas futuras conseguibles que van a hacer que las cosas estén mucho mejor. El Ego quiere que te aferres a estos pensamientos del pasado y el futuro porque esa es la única manera de que el Ego pueda perpetuarse. Un ser ilusorio basado en el tiempo solo se puede perpetuar si tú sigues entregándole tu mente a ese futuro que no está ahí y a ese pasado que se ha ido. En nuestra lectura del texto hemos aprendido que la expiación es la corrección, que es la única llamada defensa que diríamos que funciona, que no se puede usar de manera destructiva que no es una espada de doble filo, es lo único que funcionará. Es el portal a la eternidad. Mientras la mente dormida crea en el tiempo, la expiación, la corrección de esta falsa creencia en el tiempo, es la única cosa realmente digna de tu mente. Podrías despertar cada día con esa única palabra en tu mente, expiación. No con metas futuras, no qué voy a hacer hoy, no pensar en lo que pasó anoche ni en lo que pasó la semana pasada. Esas son las mismas viejas versiones del pensamiento pasado-futuro o que le impiden a la mente gozar de la, de la alegría, la verdadera felicidad y la paz. Así que céntrate en la expiación o la corrección. Eso puede ser un mantra, si quieres un mantra. Puedes decir, permítaseme aceptar la corrección de la creencia en el tiempo y el espacio. De la creencia en que me he separado de mi fuente, de mi creador. Permítaseme aceptar la corrección. Y la lección de hoy, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. No es más que un recordatorio de nuevo, de la causación, de que son los pensamientos que cruzan la conciencia, de que son los pensamientos que pienso que estoy pensando, los que causan al mundo que parezco ver. Y cuando veo la imposibilidad de estos pensamientos, veo la imposibilidad de causar semejante mundo. No podemos detenernos en el pensar que estamos solamente causando el mundo. También tenemos que admitirlo. Tenemos que llegar a un instante de escueta claridad y admisión productiva de este montaje antes de poder reírnos de él, soltarlo y llegar completamente a nuestra santidad, la cual nunca podría preocuparse por semejante imaginar tonto, por esa tontería. Así que únete a mí hoy, únete a mí en aceptar la admisión que va a empezar a liberar la mente. ¿Y cuál es esa admisión? Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado.